Surge una pregunta con todo lo que está pasando, sobre todo en este momento en Sudamérica, cuando vemos que, bueno, se celebraron también las elecciones en Brasil, ganó la izquierda, también habíamos recordado lo que pasó en Colombia. Hay una cosa que a mí me causa curiosidad con respecto a los votantes, con respecto a los jóvenes, que son los que están en este momento, en este momento mandando la parada, por así decirlo con respecto a, a elegir cuando uno hace un análisis de esos gobiernos eh, de izquierda o socialistas o comunistas o castristas y bueno, como lo quieran llamar y uno comienza a hacer un, un análisis vamos a, a Ecuador, vamos a Perú vamos a Chile, vamos a Argentina vamos a Colombia, vamos a Venezuela vamos a Cuba, vamos a Nicaragua y ustedes comienzan a hacer un, un análisis, una balanza y, y siempre la balanza queda desequilibrada O sea, pienso yo que hay algo que no se está haciendo bien Y me cuesta mucho trabajo que en pleno siglo XXI La gente todavía esté siguiendo ideales ¿Por qué digo ideales? Porque es que no están en pro de sacar una nación adelante, sino es i el ideal que tengo de que las cosas tienen que ser así y que hablan de la antigua Unión Soviética, hablan de Lenin, hablan de Salvador Allende, hablan del Che Guevara, meten hasta el mismo Simón Bolívar ahí que no tiene ni arte ni parte, pero no sé, cuadran un idealismo que lleva a que esté pasando lo que está pasando en los gobiernos de izquierda, sobre todo en este momento los que más se ven de, demasiado eh, vulnerables, la, la población es Venezuela, Cuba y Nicaragua, y que si digo los demás países dejan avanzar, pues van a terminar igual que ellos, entre ellos, entre esos mismos, Colombia, porque pienso que todo tiene un límite, el presidente puede llegar hasta un poder, pero sin debilitar las instituciones que también tienen un poder y que están jugando un papel importante en el país. Y eso es lo que se está viendo, desafortunadamente. Ahora, esperemos que de pronto nosotros seamos los equivocados y estos gobiernos de izquierda que están apoderándose en de Sudamérica, logren sacar esto adelante y tengamos que decir no, ustedes tenían razón, ustedes eran los que nosotros necesitábamos. En estos momentos la izquierda celebra ya que en Colombia el pasado 7 de agosto asumió Gustavo Petro de izquierda donde llegará a posesionarse otra vez por tercera vez como presidente de Brasil y lo primero que hará es retomar la cooperación bilateral con el régimen de Nicolás Maduro. ...si ustedes se dieron cuenta... ...terminaron las elecciones... ...inmediatamente pues hubo comunicación de Petro... ...hubo comunicación de Maduro... ...hubo comunicación de, de Putin... Mejor dicho todos estaban haciendo la fiesta... ...vuelvo y digo... ...ojalá que seamos nosotros los equivocados... ...y que de pronto... ...estos... ...nos callen la boca a nosotros... ...y digan... hasta ah, esta vaina era... ...la precisa... ...vamos a ver... ...una vez salieron los resultados el dictador maduro y el presidente electo lula silva sostuvieron una conversación telefónica tras la victoria del líder del partido de los trabajadores por un mínimo margen en los comicios pasados fue así como de una vez acordaron tanto el dictador de venezuela nicolás maduro y el mandatario electo del brasil luis ignacio lula da silva durante una conversación telefónica el de retomar la agenda de cooperación bilateral venida a menos en el último sexenio. El propio dictador Nicolás Maduro informó en su cuenta de Twitter que sostuvo una muy buena conversación, lo mismo que dijo cuando en su momento subió Gustavo Petro en Colombia. Con Lula hicimos eh, énfasis en muchas cosas, somos amigos, parceros, hermanos, somos líderes en común, a quien le agradeció su disposición para retomar la agenda binacional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 sin ir a extremos, solamente contando lo que nuestros colegas no pueden decir, hablando lo que está pasando sobre todo en Venezuela y en varios países de Sudamérica que en este momento están gozando, entre comillas, del izquierdismo. Una de las primeras alocuciones del presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue su saludo y compromiso a todo el pueblo venezolano. Dijo, tenemos la voluntad de trabajar duro, por el fortalecimiento de América Latina y el Caribe, y por el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, dijo el mandatario en otro mensaje en la red social. Algo que de pronto hago yo, no quiero echar toda, toda agua sucia, que yo le apoyo a Luis Ignacio da Silva, es que su tercer mandato, que es, es un punto de referencia muy bueno, y lo segundo, que él es centroizquierda. izquierda, él no es propiamente izquierda-izquierda, porque el, eh, esos izquierdistas aférrimos, como pasa con Venezuela, se basan en unas en unas doctrinas que ellos son los únicos, son los que tienen la razón y los demás que se jodan. Ese es el gran problema. Aquí la ventaja que hay con Luis Ignacio da Silva es que de pronto él sí tiene su tendencia izquierdista, pero es una persona de centro que piensa mucho en el pueblo. Y de ahí se está viendo los resultados, que es la tercera vez que lo suben como presidente. Luego del estrecho triunfo de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil, digo estrecho porque realmente fue una cosa peleada, fueron solamente dos puntos. El régimen venezolano manifestó mediante un comunicado su mejor disposición y buena voluntad para juntos fortalecer los lazos de amistad. No olvidemos que Bolsonaro, actual presidente, reconoció en 2019 al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, al igual que medio centenar de países, lo que supuso un empeoramiento en las relaciones binacionales que empezaron a deteriorarse con la llegada de Michel Temer, al poder en el 2016. Lula se reunió en Sao Paulo con el primer mandatario argentino Alberto Fernández, en lo que fue su primer acto tras haberse consagrado por un ajustado margen de menos de dos puntos. El presidente se va, eh, no olvidemos que Alberto Fernández también es una persona que está allá y no está allá, o sea, a veces está tibio, a veces está caliente, <risa> Ha sido criticado hasta por el mismo Diosdado Cabello que le dice que, que él es blandito, que él no es ni caliente ni frío, es tibiecito. Pero bueno, presidente, qué alegría verte, le dijo Fernández a Lula con el embajador argentino de Brasilia, Daniel Cioli, muy cerca suyo. Y se estrecharon en un abrazo afectuoso. ¿Cómo fue? Le preguntó luego a lo que Lula le respondió. Me fue muy bien. Luego de que los equipos de ambos se mantuvieran en salas contiguas, relanzar la relación bilateral, ampliar la integración regional en el marco del MERCOSUR y la posibilidad de crear una moneda única regional en Sudamérica, eso es una arma de doble filo, ellos quieren evitar a toda costa el uso del dólar en el comercio internacional fueron algunos de los temas abordados no olvidemos que Ecuador en su momento cuando se dolarizó, se hablaba muy mal pero Ecuador dentro de las cosas con su dólar le ha ido muy bien, al que no le va muy bien es a Venezuela porque pues o sea sigue perdiendo puntos y perdiendo puntos y cada vez va más para abajo y más para abajo y cada vez es cambie y quite números y quite números a los billetes porque vale más el papel que el billete ya escrutados el 100% de las urnas Lula ganó los comicios por un ajustado margen al recibir el 50,9% de los votos frente al 49,1% que obtuvo Jair Bolsonaro que aspiraba a un nuevo mandato de cuatro años vuelvo y digo, lo repito y espero que ustedes también logren entender esto no quiero ser ave de mal agüero no quiero hablar mal en este momento, digamos, de los más recientes que es Petro y Lula da Silva. Quiero esperar que el tiempo les dé la razón a ellos o de pronto nosotros demos otra razón a lo que realmente se está viviendo. El tiempo cura las heridas, el tiempo habla con la verdad. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.